Tan delgado Tan delgado Que cuando te quiere dar la vuelta Para pa el blog y está durmiendo Tiene que hacerse así Como los cromos Gane mayor que 3 Se te deforma la cara Cada vez que alargas Una vocal XDD ah, No puede.